Muebles Edu Tapicería Comuníquese al 0992 78 21 A las órdenes en Catamayo Olmedo entre 1 de mayo y 10 de agosto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 Chicos Martínez, a la vanguardia de tu salud. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de La Voz del Sur, su medio digital y el programa escenario. En esta ocasión, como siempre, estamos ya listos para compartir con nuestro compañero Ramiro Narváez, que ya está listo también desde su hogar. Por supuesto, estamos enlazados para poder llevar a ustedes eh, diálogos importantes con cada uno de sí. nuestros invitados. Y también nos acompaña ya nuestro invitado para esta ocasión, mi estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches a ti. Un saludo cordial a nuestros amigos que nos ven y escuchan en el mundo entero a través de este canal virtual. Desde Catamayo originamos esta señal y ya vamos eh, presentándoles este programa y lo hacemos con mucho gusto en esta semana. Y esta noche vamos a conversar, vamos a hablar acerca del de mundo deportivo, obviamente en el espacio que nos eh, que se nos permite, que es muy corto, pero sin embargo trataremos de, de conocer el trabajo de un, eh, un gran deportista, de un eh, joven deportista también en nuestra tierra, que aún que no está elaborando pues dentro de lo que es Catamayo, sin embargo eh, su corazón se ha quedado acá y sobre todo su, su trabajo, su, eh, lo que él ha hecho, sus estudios, su experiencia, pues también nos va a contar en esta noche. Damos la bienvenida al licenciado... Dani Raúl Bustamante, que en esta noche nos acompaña aquí en escenario. Bienvenido. Muy buenas noches eh, a la audiencia de este eh, medio digital. Muchas gracias a ustedes, Leonardo y Ramiro, por, por la invitación para el día de hoy hablar, dialogar, conversar sobre esto tan hermoso como es el, el deporte y, y tener un conversatorio sobre, sobre lo que se ha podido hacer en este corto tiempo. Sin duda hemos hablado de diferentes temas acá en escenario y no podíamos dejar eh, un espacio eh, para poder hablar justamente de este mundo apasionante, que más de apasionante también es necesario, le decíamos, para el bienestar de nuestra salud, el deporte. Licenciado, cuéntenos, eh, bueno, sabemos que ahora está radicado por su trabajo en, eh, en la ciudad de Machala, sin embargo, cuéntenos un poquito cómo y dónde ¿En qué momento empezó, sintió ese deseo, esa pasión por involucrarse en, en el mundo de los deportes? Este, Si bien es cierto, eh, empecé mi, mi carrera deportiva a los 14 años, cuando en la actualidad muchos niños a los 5, 6 años ya están practicando deporte. Eh, yo empecé mi vida deportiva a los 14, pero tuve ese, ese fanatismo eh, por el deporte, gracias a... A mi padre, que era, era quien me llevaba al estadio junto a mi madre, íbamos a, en ese tiempo recuerdo, ir a ver jugar al, al Huracán, al equipo de, donde mi papi era dirigente, eh, practicó él también el fútbol. Y desde ahí yo empecé desde niño, a, siempre me gustó el fútbol, en la escuela siempre, todos los años participaba de él, igual en el colegio pero como les dije, me, me, me llamaba mucho la atención el fútbol, pero a los 14 años empecé a jugar baloncesto. Bueno, a esa edad como que ya fue madurando esa, esa pequeña chispa que estaría, eh, venía encendiéndose eh, a causa de, seguir el ejemplo de nuestro estimado Raúl Bustamante, obviamente lo recordamos porque algún tiempo también fuimos, eh, estuvimos trabajando en un medio de comunicación eh, ...un gran docente, pues, amiga acá... ...y obviamente su hijo tenía que seguir esos pasos... ...y bueno, ¿y, ¿y en qué... ...cómo fue ya el proceso más adelante? ¿Lo fueron llamando quizá a, a algunos equipos... ...y poco a poco fue dando esos, esos primeros pasos? Eh, yo recuerdo que a los... ...en ese tiempo yo estudiaba en el colegio 8 de diciembre... ...y tuvimos una invitación a una noche deportiva... ...en, en el colegio Nuestra Señora del Rosario... Entonces en esa noche eh, me acuerdo el profesor, el licenciado Leonardo Villalta, eh, que lo estimo mucho porque gracias a él fue eh, con quien yo empecé a entrenar este bello deporte que es el baloncesto. Entonces él fue quien me motivó para que yo vaya a practicar eh, baloncesto. Y desde ahí eh, yo recuerdo que, que empecé a practicar, me motivaba mucho este si bien es cierto, en ese tiempo ya había muchos chicos que ya jugaban muy bien básquet, yo fui prácticamente desde cero. Uh -huh. Y como pasar del tiempo eh, este, me, me gané mi lugar, como quien decía, en, en esa selección. Y, y, y así, así fue como yo empecé a, a practicar el baloncesto. Y luego ya vino la universidad y seguramente pensó en, en seguir la carrera de educación eh, física y por ahí pues ya para ir eh, fortaleciendo más estabilidad. Sí, ya en la, en la universidad ya, ya empecé yo también a, eh, como en la carrera inclusive era fin al, al, al deporte, yo estudio cultura física, eh, ahí hubo la oportunidad también de, de entrenar baloncesto en la Universidad, del, en la, en la universidad Nacional de Loja, eh, junto a a dos grandes amigos, de, de, a tres amigos, de, que éramos cuatro catamayenses en, en esa selección. Eh, Andrés y Manuel López, Carlos Arias y mi persona, que fuimos eh, cuatro catamayenses que nos fuimos a jugar eh, un campeonato universitario en, en Guayaquil. Me acuerdo, el, el primer año y el segundo juego universitario estuvimos en la ciudad de Loja. Me imagino que fue una, un momento de mucha expectativa de alegría, de curiosidad también, a saber qué es lo que iba a pasar en ese viaje, en ese encuentro. Claro, o sea, era, era mi, como fue mi primer torneo universitario en ese tiempo, eh, viajamos con mucha expectativa, mucha emoción, eh, como en todos los campeonatos que pude participar, tanto como, como jugador, como luego como entrenador. ¿En qué...? Bueno, eh, estoy entendiendo de que hasta ahora nos está comentando de que Siendo el deporte muy amplio, sin embargo, usted eh, como que se fue perfilando por el, el baloncesto. ¿Y ¿A qué se debió esto? ¿Qué le encontró? ¿Qué le halla en el baloncesto? Eh, en el baloncesto encontré eh, muchas cosas. Eh, encontré responsabilidad, encontré valores, ya que me eh, inculcaban eh, mis entrenadores, obviamente aparte de los que pudieron inculcar mis padres. Uh -huh. Y que todo, encontré amigos, muchos amigos. Y cuando uno ya empieza a practicar un deporte, ya encuentra la esencia de él, encuentra, eh, a uno le va gustando mucho. Eh, cuando, obviamente cuando empieza a ver resultados también, es cuando uno más se motiva. Entonces, eso fue lo que yo vi en el baloncesto. Eh, obviamente motivado por, eh, por querer siempre mejorar, por querer siempre ser competitivo, por, por eso y, y, y muchas cosas más que ofrece el baloncesto. Recuerdo también que, que en, cuando nosotros entrenábamos baloncesto en Catamayo no teníamos coliseo. ¿Dónde lo hacían? Lo hacíamos, cuando yo empecé, eh, fuimos al, al colegio Nuestra Señora Rosario, entrenábamos ahí. Eh, a veces el, lo, las monjitas en ese tiempo no, no nos prestaban el coliseo, nos, nos sacaban de ahí. Eh, no Estaban en el colegio Emiliano, pero el mayor tiempo, cuando construyeron una cancha nueva en la Escuela hice Liceo Arias Carrión, en ese tiempo, ahora Unidad sí. de vida de Crowley, ahí fue donde practicamos. Eh, en ese tiempo tuve varios entrenadores y también guiados y, y apoyados mucho por, por el señor Francisco Merino, quien fue un, un puntal muy importante en mi vida deportiva también. Sin duda alguna, siempre hay en el camino eh, alguien que extiende la mano, ah. un, un mentor, un guía a quien uno tiene que ir siguiendo en esos pasos. Y eso ha ayudado mucho para que Dani Bustamante, pues a través de, de esta persona que encontró el camino, pueda ir eh, forjándose en este camino. Vamos brevemente, Dani, a saludar a nuestros auspiciantes y regresamos en unos minutitos nada más.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 Muchas gracias amigos y amigas, estamos de vuelta, gracias a todos y cada uno de ustedes que están compartiendo en esta ocasión y por supuesto estamos acá para compartir con nuestro invitado y claro, acá como siempre, todos los días de lunes a viernes, nos acompaña nuestro compañero Ramiro Narváez. Vamos a, eh, si me permite por favor, vamos a, hay cualquier cantidad de, de mensajes, pero vamos a saludar a Naida, a Daniela Bustamante, a Alexandra Martínez, a Gaby Santín dice saludos y éxitos, querido Dani eh, Raúl Bustamante. Eh, también por acá Estefanía Valverde, y eh, dice Cristian Andrés Altamirano: Saludos, Dani, excelente ser humano, deportista y profesional. Estefanía Valverde, saludos Dani. Por acá María Belén Sánchez. Eh, Pauli Sánchez, eh, también por acá, bueno, eh, don Manuel López, éxitos, Dani, saludos, Dios te bendiga siempre, Patricio Naranjo, eh, también por acá, Johnny, eh, saludos, profe, por acá, Manuel López, también está el hombre conectado, Charito Yaguana, dice, saludos cordiales, estimado licenciado Dani, excelente profesional, orgullo catamayense, éxito, mi amigo, que Dios le siga bendiciendo, Pauli Sánchez también por acá. Bueno, y por acá también don eh, Carlos Pineda. Dice: eh, Se le felicita a mi pana, Víctor eh, Bustamante. Felicitaciones, Dani. Sigue adelante. Por acá siguen eh, también más. Eh, a ver, por acá está también eh, Gilberto Bustamante, Luis eh, Rosales. Felicitaciones Dani. Bueno, vamos a seguir un poco más adelante porque vamos a seguir conversando, tenemos cualquier cantidad de mensajes y vamos a darle el paso ya por acá a nuestros compañeros que están hoy pues contándonos un poco, especialmente Dani, pues contándonos un poco su trayectoria profesional. Ahora pues nos acompaña desde Machala, la tierra hermosa de Machala. Vamos compañero. Bueno, ahí está entonces la hinchada, la fanaticada del profe, del profe Dani. Óigame, yo creo que luego vamos a tener que cambiar de carrera porque acá con eh, el, el, el ambiente deportivo, pues yo creo que yo creo que vamos a tener más acogida, más fanaticada, más muchachada, como dice por ahí. Licenciado, eh, qué importante, ¿no? La gente, todo esto es, esto es, es, es un incentivo, no, una motivación cuando eh, los amigos, también los estudiantes, en este caso hemos visto que le han escrito, le dicen, profe, licenciado lo hacen con cariño, reconocen su trabajo, reconocen lo que usted hace. ¿Cómo es en sí el, el, el trabajo, el de ser instructor, el de ser profesor, el de llevar esta disciplina a tantas otras eh, personas, mujeres y hombres, que miran en ese, en ese líder y quieren aprender y quieren también seguir esos pasos? Es una gran responsabilidad y también una gran emoción estar con ellos. Sí, este, más que todo es... Eh, una gran responsabilidad. Eh, lo que yo siempre digo, uno para poder educar tiene que, que poder dar un ejemplo. Entonces, eh, para poder uno formar jóvenes, formar niños, este, siempre hay que, que mostrar una imagen como, como ejemplo. Entonces, eh, partir desde ahí y, y esto de formar eh, jóvenes, cuando tuve la oportunidad de ser entrenador, fue algo que me me gustó mucho que me llamó mucho la atención donde aprendí mucho y donde igual este se pudieron obtener algunos logros. Fui entrenador de la selección de baloncesto de Catamayo, no? Por allá en qué año recuerdenos. Eh, fui entrenador eh, de la selección de Catamayo en el año 2013, 2014 y 2015. Eh, pude participar como entrenador de dos intercantonales. Eh, en el primer eh, año fue en el Cantón Puyango, donde fui eh, entrenador de la selección femenina y el compañero, eh, mi amigo, eh, eh, mi compañero este Manuel López, estaba a cargo de la selección masculina y obtuvimos el, el segundo lugar, eh, quedamos vicecampeones. Eh, y en el segundo inter, intercantonal eh, me tocó ir con las dos elecciones, tanto masculina como femenina, en el año 2015, en el cantón eh, Carvas, Cariamanga, y allá también obtuvimos el, el segundo lugar, eh, tanto en varones como en mujeres. Mi estimado Ramiro, no sé tenemos algún inconveniente con, con su audio, no, no está tan audible, en todo caso hasta que usted revise, no sé si algo, a ver si le, le podemos escuchar, estamos por ahí está interrumpido Ramiro no sé si algo por ahí se menió eh, o deshabilitamos el micrófono para andar con, con el otro direccional bueno hasta mientras vamos a seguir conversando hasta, hasta que Ramiro trate de, de solucionar el inconveniente porque no, no, no, no, no sé si eh, Dani tú le puedas escuchar bien si tú le escuchas bien no hay ningún problema se escucha con con ruido ya por ahí tenemos algún inconveniente de, eh, no sé si si sí, al micrófono bueno en todo caso eh, vamos vamos vamos a vamos a seguir conversando con dani hasta que ramiro eh, pueda eh, solucionar el inconveniente Sí, acá estamos ya con con dani mi estimado dani ya estamos conversando sobre las diferentes disciplinas deportivas que usted eh, pues siempre está al tanto dentro de la federación eh, Hoy en día eh, en la ciudad de, de Machala, ¿no? Eh, se encuentra hoy, eh, más allá también de pertenecer a la federación, ¿qué actividades más realiza usted? Eh, bueno, ahora eh, yo trabajo acá en la ciudad de Machala eh, como docente en el Colegio de Bachillerato Juan Montalvo. Eh, soy docente de educación física. Eh, también este, pertenezco a la Federación Ecuatoriana de Baloncesto como, como árbitro nacional de baloncesto. Qué bien, Dani. Bueno, y ahí estamos eh, conversando con Dani Bustamante, eh, este joven talento en la, en la parte deportiva. Eh, algunos años estuvo acá también eh, preparando a los chicos una bonita experiencia, me imagino, también para él poder eh, también eh, irlos organizando a los muchachos para que entren al mundo del deporte. ¿Qué, qué experiencias usted ha tenido con los, con, los, eh, con los chicos? Y me imagino que no solo con los pequeños, sino también con adolescentes, mi estimado Dani. Sí, como te decía hace un momento, Leo, es una experiencia gratificante poder formar chicos, eh, formar jóvenes, inculcar esto, esto hermoso que es el deporte, eh, ayudar a que algunos se alejen de vicios, eh, qué sé yo, eh, amen el deporte. Es muy bonito ya que eh, lo gratificante es cuando en, en algún momento los niños se hacen jóvenes y los encuentras por la calle y te saludan eh, con la misma educación con la que, con la que se hacía en, en los entrenamientos. Y aparte de eso, eh, es más gratificante cuando llega algún chico al coliseo eh, sin, sin saber nada del baloncesto, en, en mi caso... Y, y al tiempo, a los meses o al año, tú lo ves a ese chico ya eh, con, con sus capacidades desarrolladas, con sus capacidades técnicas, con sus habilidades desarrolladas, eso es lo más gratificante. Como te decía, eh, que ellos aprendan y que ahora, por ejemplo, cuando yo voy a catamayo y me encuentro con algún ex deportista que, que yo tuve la oportunidad de trabajar, te saluden con ese mismo respeto, con ese mismo cariño, con ese mismo afecto. Eso, es lo, eso no, tiene, no tiene precio. No tiene precio. ¿Cómo estamos por ahí, mi estimado? Si le alzamos un poquito de volumen nada más, perfecto. Ver, Me parece un poquito. Un poquito. Más, a ver, que ahí paso, ahí está ahí. muy bien, ahí muy bien. Ahí muy bien. <ríe> bueno, es el asunto de la tecnología, la parte virtual, siempre nos nos pone así, pero es lo de menos. Lo importante en este caso es el poder eh, tener eh, ese mensaje, esa experiencia que de alguna forma nos ayuda, sobre todo a quienes eh, están pensando en hacer carrera y ni siquiera eso, ¿no? A quienes sienten o piensan que el deporte es parte de la vida. Entonces, esto nos incentiva mucho para poder salir y seguir adelante. Así que, mi estimado Dani, gracias por estar acá conversando de este tema. A mí me queda una inquietud el deportista se prepara muchas veces para ganar un torneo, para ganar un compromiso, pero a veces no nos preparamos para perder. Y cuando esto sucede, seguramente usted tuvo esas experiencias con sus muchachos, con su equipo. Eh, ¿Cómo se maneja eh, alguna experiencia de esto? ¿Cómo ha manejado qué reacción de los, de los muchachos cuando se pierden? Claro, este, como tú lo acabaste de decir, eh, Ramiro, es... Eh... Todo el mundo se prepara para ganar, eh, en todas las competencias, en todas las competencias, nadie quiere ir a perder. De, la mentalidad del deportista, del entrenador, del dirigente, del padre de familia es ese, es ese, es ganar. Pocas son las personas que, que saben perder. O, o, es muy difícil decir yo soy un buen perdedor, es complicado. Porque uh -huh. Toda, toda la, la mentalidad de todas las personas es ganar. Lo que a mi experiencia o lo que yo pude hacer es siempre decirles a los padres de familia eh, cuando íbamos a participar en, en algún torneo o participamos en un torneo local, era de que lo que yo quiero es que los chicos aprendan y, y ganen en valores y ganen en, en, en conocimientos del proceso. De, de, de Pero ya cuando vamos a una competencia oficial... Eh, es, es, este, es necesario ganar, yo creo que, y más que todo como eh, catamayense, uh -huh. llevo eso, o nos llevábamos, o me llevaba esa responsabilidad en los hombros de traer eh, un premio, un, un logro a mi cantón. Muchas gracias, Dani. Disculpen que les interrumpe. Eh, voy a dar lectura por acá porque me, me llega un mensaje. Dice, siempre con responsabilidad vas a llegar muy alto, pero entre más alto, más... Humilde, Dios te bendiga siempre, hijo mío, don Raúl Enrique Bustamante, el hombre se ya está siguiendo la transmisión, yo creo que para un padre, el tener un hijo como Dani, en la parte deportiva, es más que un orgullo, es algo que, como dijo unas palabras anteriormente Dani, eh, eso no lo compra el dinero, definitivamente, ¿qué dice usted, compañero Ramiro? Yo creo que el mayor orgullo para un padre sería ver justamente que el hijo siga sus pasos, siga las huellas, aunque eh, muchas veces no suele ser así, los hijos toman otra profesión, otro rumbo, sin embargo lo más importante es que hereden los valores y eso ha hecho, acabemos que eso está viviendo, es parte de Dani, eh, de Raúl Jr. Entonces, nosotros también nos unimos a, esa, a ese sentimiento de las personas que están manifestándose. así Bueno, es así, ¿no? Uno, mientras más eh, logros alcanza, pues la humildad, la sencillez, siempre debe primar sobre todas las cosas. Así que, pues, eh, mi estimado Dani, eh, también nos contaba, pues, que ha tenido experiencia en el campo de arbitraje. De hecho, está haciendo está cumpliendo esta esta tarea también en, en este tiempo. Nárrenos un poquito de aquello. Sí, Ramiro. Eh, antes de, de hablar un poquito del arbitraje, eh, quiero hablar y, y saludar y agradecer a mis padres que han sido quienes me, me ayudaron o quienes me han sido la, la fortaleza siempre para yo poder lograr todos estos objetivos. Eh, agradecerle a mis padres también porque, eh, como tú lo dijiste, los valores que uno se inculca siempre tienen que llevarlos en todo lugar que vaya, y, y eso estoy agradecido con ellos, porque sin esos valores, eh, sin la humildad, porque yo siempre digo que uno debe acordarse de dónde, de dónde salió, uh -huh. eh, para poder este, seguir siendo humilde. Si uno claro. no recuerda de dónde, llegue, de dónde viene, no, no va a poder llegar a ningún lugar. No importa cuán lejos uno vaya, cuán lejos uno llegue, lo importante es eh, no olvidar de dónde uno viene, ¿verdad?, Sí, porque cuando uno se crece, en otras palabras, cuando uno vuela mucho, y si no tenemos sencillez, la caída va a ser muy grande. Yo digo que siempre me acordaré cuando de joven, de muchacho, pasaba con mi camisa con barro, eh, uh -huh. en la ladrillera de mi abuelo. Entonces, siempre me acordaré de eso, siempre eh, trato de acordarme de, de dónde vengo, de mis amigos, eh, para poder seguir creciendo. Si no, es complicado. Por supuesto, uno nunca debe olvidar las raíces. Y yo creo que ese tipo de, de vida que usted, Leonardo, que hemos tenido, pues yo creo que eso es lo que nos ha, ha permitido justamente eh, caminar. Porque cuando uno solo tiene todo, muchas veces no valora lo que, lo que la vida le da y desperdicia más bien, no aprovecha. Eh, bueno, pero... Ese es otro tema. Así que, pues, eh, felicitamos a nuestro estimado, a nuestro invitado Dani Raúl Bustamante, que nos ha dado también una bonita lección esta noche. Eh, nada, pues, en la parte final, para que nos eh, refiera respecto a también este compromiso, porque es una gran responsabilidad estar dirigiendo o estar, pues, pitando en un determinado partido y, y esta situación que, en lo particular, lo veo muy interesante. Así que cuéntenos brevemente esta parte. Gracias. este Sí, llevo... Eh, varios años ya en este ámbito del, del arbitraje, empecé desde los 20 años, empecé ya a arbitrar a nivel provincial, eh, recuerdo tuve una invitación para ir a arbitrar un campeonato en Loja y ahí empezó mi, eh, mi, mi gusto por el arbitraje. Eh, eh, actualmente llevo ya seis años como árbitro nacional, eh, Cabe recalcar también que en Catamayo somos dos árbitros nacionales. Eh, el licenciado también Manuel López es árbitro nacional, compañero, amigo. Y como te decías, es una carrera muy difícil, donde, donde es gratificante también, pero es una carrera muy difícil, donde lo más bonito, lo más gratificante es los amigos, uh -huh. compañeros, que esta deja. Entonces, eh, yo recuerdo en el año... 2015, eh, tuve mi primer llamado para pitar a nivel nacional. Eh, gracias también al, al profe Víctor Peralta, quien fue un, o es y sigue siendo eh, un, un pilar fundamental en mi desarrollo y mi aprendizaje. Una persona que aprecio mucho, igual que es considerado eh, como de mi familia. Eh, él tiene... Como yo le digo, es una familia porque eh, el hijo, el, el hijo de él, Carlos Peralta, un gran amigo, también es árbitro internacional, lojano, uh -huh. y su hija también es árbitro nacional. Entonces, eh, ellos fueron un, eh, un aporte muy importante para mi desarrollo. Llevo seis años pitando a nivel nacional y donde he conseguido muchos logros. Al principio fue un poco duro, un poco duro porque eh, ir de un lugar pequeño... Eh, como en todo lugar, a veces toca pelearse con, con grandes para, para poder hacerse conocer. Pero gracias a Dios, eh, muy agradecido por todas las oportunidades que se me han brindado. Eh, hubo un momento de quiebre en mi vida arbitral que llegó una oportunidad, me pude subir en el tren y, y gracias a Dios no me, no me he bajado hasta ahora. Siempre estuvo dándole la mano. Pues qué bien, qué bien. Nos alegra mucho por estos triunfos y seguramente vendrán más. Tal vez algún proyecto así que tenga, eh, no pensado a lo mejor eh, en una academia propia de deportes, de básquet eh, a futuro. Eh, o sea, ahora estoy muy enfocado en lo que es el, el arbitraje. Eh, como te decía, cuando fui entrenador me llamó mucho la atención, me gustaba muchísimo eh, pero ya desde que salí de la ciudad, de, desde mi, de mi cantón hermoso, Catamayo, uh -huh. eh, me deslindé de lo que es el entrenamiento deportivo y ahora estoy enfocado eh, en, mucho en lo que es el arbitraje. Esta carrera tan difícil, pero tan bonita. Gracias entonces eh, por eh, este momento. Agradecemos a Dani y Raúl Bustamante, hemos eh, llegado con... Mucho cariño a través de este programa, con esta información valiosa, que más que todo pues, nos despierta el, eh, los valores, el que uno debe amar, sobre todo a nuestra tierra, a nuestra familia. Eh, nosotros conocemos también a nuestro estimado Raúl Bustamante, a su familia, y quizá tengamos también el gusto de algún momento poder eh, tener su presencia, porque él tiene también bastante material que, que contarle a Catamayo, así que pues desde ya estaremos tratando de, de organizar, de coordinar para también tenerlo al papá de este joven Dani eh, de este joven deportista Dani Raúl Bustamante, queremos agradecerle Dani, no sé Leonardo si tienes algo más en la parte final me parece que estamos sobre el tiempo también, eh, nada pues eh, agradecerle a Dani por eh, la aceptación a, a este diálogo porque por el de trabajo, a veces es un poco complicado, pero eh, pues se ha dado un tiempito para poder dialogar, para poder contar también un poco de, de su experiencia en la parte profesional y bueno, nada más que desearle éxitos como buen eh, catamayense y buen amigo también y que pues siga adelante, ¿no? Y siempre concentrado eh, en, en su profesión y también siempre cuidando la parte fundamental que es la familia, porque desde ahí también se hace todo lo mejor en la parte profesional. Mi estimado Dani, éxitos. Y en la parte final queda con Ramiro. Gracias. Bueno, nada más si me este, permite. Para, para saludar a la familia. Sabemos que está con su esposa. Sí, ella está eh, haciéndole ahí en la parte técnica, me parece. Bueno, <risa> un saludo para la familia, Llamo Chala. Muchas gracias. Sí, quería agradecer también a, a mi esposa, Salomé Santín, eh, que es también una, una persona que me ha apoyado muchísimo. Eh, mi esposa en... En todo este trayecto, desde que unimos nuestras vidas, eh, a mis dos eh, hijos, que son mi vida entera, con las que siempre quiero, quiero mejorar para poderles dar un futuro eh, próspero a ellos. Nuevamente agradecer eh, a ustedes, eh, agradecer a mis padres, a mis hermanas que me están viendo, a toda mi familia. Eh, ...que sé que están viendo desde Estados Unidos... ...a mis amigos eh, que me escribieron por interno... ...que les envío un saludo a, a Javier Trián, a Manuel... ...que están pendientes... Eh, ...amigos árbitros de diferentes lugares del país... ...como te decía Leonardo en un momento... ...lo más bonito de esto es eh, los amigos que te deja eh, ...he podido conocer muchos lugares, muchas ciudades... ...muchos amigos gracias al deporte... ...y siempre estaré agradecido de eso... Y, y Leo, Ramiro, cuando uno pueda dar una mano, siempre estaré eh, presente para poder ayudar. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a usted, Dani. Raúl Bustamante, licenciado en Educación Física y Deportes. Bueno, se acabó el tiempo. Tiempo fuera, como dice, y bueno... Nos volveremos a encontrar en otro momento. Muchísimas gracias también a nuestra audiencia. Mañana les invitamos a las 18 horas con 30 minutos a otra nueva cita en escenario con otro invitado especial. Que tengan una buena noche. ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Sí, me contó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 Eugenia Espejo, y nuestras sucursales en Chaguarpan, Valladolid, Intercom, el internet más rápido de toda la provincia